Este proyecto estuvo abierto a la comunidad, eh, en el cual bueno, el objetivo fue eh, adquirir competencias en la expresión y en la comunicación de las personas que estuvieran interesadas en hacer talleres de teatro o de expresión corporal. Se formaron dos grupos, en los cuales participaron alumnos, docentes, profesores y público en general y al final, como muestra, este, llevamos a cabo la gente del de grupo de teatro, del cual yo también participé. Hicimos una muestra a fin de año con un texto de Santiago Losa que se llamaba Nada del amor me produce envidia, eh, en el cual, bueno, eh, sería bueno que la vean. No sé si la vamos a poder volver a repetir. Eh, y la hicimos en una sala teatral y después como broche de oro en el teatro, con eh, función eh, para todo público llena. Y este año tenemos eh, intenciones de seguir, que ya va a empezar la convocatoria, ahora el 15, también para hacer dos grupos, uno para taller y otro para los que ya quieran hacer teatro. Y vamos a trabajar ya sobre eh, temáticas relacionadas con la salud, la alimentación, este, abordando distintas problemáticas. Esa es la idea.